Hola que tal amigos que bien estar de nuevo con todos ustedes en mi canal Creaciones Bettina El video de hoy es una petición, en esta ocasión les enseñaré a hacer un empaque en forma de cono con mensaje de amor, recuerda que puedes personalizarlo para la ocasión que necesites, está muy novedoso y súper fácil de hacer, ya activaste la campanita de notificaciones, si aún no lo has hecho recuerda hacerlo para que no te pierdas ninguno de mis videos. ahora vamos con el paso a paso. Vamos a utilizar cartón craft de 19.5 x 22 cm y una bola de por número 10, la cual vamos a partir en la mitad. Para formar el cono vamos a tomar esta esquina y la traemos hasta esta otra. Voy a tomar esta bolita para medir acá, para que no nos quede muy ancha la parte superior del cono. Esta parte la vamos a pegar con silicona líquida y esta parte la vamos a cortar. Nos quedaría así de nuevo voy a medir que me haya quedado bien acá debe de quedarles así ahora vamos a tomar foamy y vamos a cortar tiritas delgaditas que sería para pegar así el cono vamos a cortar varias y vamos a llenar todo el cono nos quedaría así Ahora voy a tomar media esfera y le voy a dibujar acá una bolita Voy a cortarla con bisturí Aquí iría un barquillo de papel Nos quedaría así, ahora vamos a tomar papel seda, color azul Vamos a arrugarlo así Vamos a aplicar colbón o pegamento blanco Voy a esparcir con un pincel desarrugamos y pegamos así nos quedaría así acá también forré esta y esta parte voy a perforar igual la vamos a forrar ahora vamos a tomar una tira de cartulina de 8 centímetros por 48 centímetros de largo y la vamos a dividir en 4 centímetros toda la tira y doblamos en forma de acordeón ahora voy a dibujar acá medio círculo y cortamos al abrir nos deben de quedar seis partes o seis círculos los voy a pulir un poco para darles bien la forma Vamos a cortar un corazón rojo y círculos de colores, que sería para pegar acá. Escribimos un mensaje, acá lo escribí con marcador negro, lo delineé y voy a pegar estos corazones para decorar. Nos quedaría así. Vamos a doblar y vamos a cortar dos círculos que serían para pegar acá en estas dos medias esferas. Esto es papel. Pueden utilizar también cartulina. Ahora vamos a pegar, vamos a fijarnos que nos quede bien. Voy a aplicarle acá silicona líquida y pegamos. aplicamos también acá silicona líquida y pegamos a la otra media esfera al abrir nos quedaría así ahora vamos a utilizar silicona líquida, vinilo, una copa foamy de colores picado Vamos a tomar la silicona y vamos a colocar un poco en la copita. Vamos a poner un poco de vinilo. Y vamos a revolver. Vamos a hacer un chocolatico de mentiras. Vamos a revolver muy bien. Y vamos a colocar acá en esta parte superior de la media esfera. nos quedaría así antes de que seque vamos a poner el foamy picado y dejamos secar bien nos quedaría así Ahora vamos a, a cortar un rectángulo en papel de 14 x 18 centímetros acá recorté una nube blanca de cartulina y la delineé con marcador negro y vamos a copiar un mensaje es lo más bonito que he tenido en mi vida qué suerte tengo yo de haberme cruzado en tu camino le dibujé corazoncitos y punticos blancos acá en esta parte vamos a medir 4 centímetros a lo largo y vamos a hacer unas rayas con marcador café nos quedaría así vamos a enrollar este sería el barquillo y para que pueda pegar acá en esta parte vamos a pegar cierre adhesivo velcro ahora vamos a utilizar limpia pipas vamos a doblar en la mitad y vamos a enrollar así vamos a hacer un corazoncito animado con goma eva blanca voy a perforar acá para sacar los ojitos del corazoncito vamos a pegarlos igual en goma de eva vamos a hacer una boquita la vas a dibujar así acá ya la corté. vamos a pegar y con marcador negro hacemos o dibujamos los ojitos y acá la boquita de este hacemos dos acá Corté dos ojitos, boquita y unos cacheticos para el conito ahora con la tijera voy a hacer acá un huequito le voy a aplicar silicona líquida y pegamos este corazoncito, hacemos lo mismo con este, nos quedaría así. Vamos a utilizar chocolates, acá pegué cierre adhesivo o para que pueda pegar bien acá esta media esfera la otra. Y vamos a colocar los chocolates. También le coloqué chicle striden. Acá pegué cinta adhesiva. Acá ya le pegué la cinta y pegué esta otra para poder fijar bien la, la esfera. Vamos a colocarla. Y hemos terminado.